¿Alguna vez te has preguntado cómo es la colocación de postes de luz en una residencial? El día sábado estuvimos en nuestro proyecto Jardines de Pilcomayo y fuimos testigos del paso a paso de la colocación de los postes de concreto. Vimos cómo con mucha precisión y cuidado fueron colocados los postes de luz eléctrica, se excavó un hoyo donde se colocaron los postes de concreto con exactitud. Posteriormente, los centraron y después de medir varias veces en perspectiva y en todo sentido, ejercieron presión. Para rellenar el hoyo donde fueron ubicados, se colocó concreto hasta la superficie. De esta manera nos aseguramos de realizar un trabajo con garantía. En Ancosur estamos trabajando cada día para hacer realidad tus sueños. Recuerda que para mayor información nuestros asesores te estarán esperando.